Otro videito más aquí a su canal Maquillaje and glamour y mucho más El día de hoy estaremos haciendo un maquillajito con productos económicos De farmacia la mayoría Y voy a seguir utilizando mi paletita de Alicia de Beauty Creations Porque quiero seguir haciéndoles más looks Para que tengan infinidad de opciones para utilizar esta hermosísima paleta Porque varias sé que varias adquirieron esta paleta Esta paleta fue bastante famosa entonces pues muchas veces la adquirimos y ya solo hacemos uno y ahí se queda Pero quiero que le saquemos todo el jugo que se pueda a esta hermosísima paleta de Alicia De la marca Beauty Creations Y también estaremos eh, agregando un producto más a nuestro sorteo Recuerden que en el video paso les dije que íbamos a hacer un sorteo internacional De productito que yo ya tenía ahí Más productito que me iba a estar llegando en las cajitas de Bootsy Char, En las bolsitas de Itzy Entonces pues íbamos a estarle metiendo más productito eh, Hice una acomodadita en mis maquillajes y me encontré esta paleta de ProLutz, la Wit Upon. que está totalmente nueva. No la he utilizado, así que la voy a meter también al sorteo, porque esta marca es súper buena. Yo tengo otra paletita, que fue con la que empecé a hacer los maquillajes, y pigmentan súper hermoso. Aparte de que esta paletita, vean, tiene colores súper bellos, así que ya va una paletita más. Más la paletita de Iconic London, que ya les había mostrado en el video pasado. Y pues vamos a seguir agregando más producto al sorteo internacional, así que estén pendientes. En cuanto lleguen las suscripciones del mes de junio, vamos a agregar todo el producto que se pueda para empezar a hacer el sorteo y pues estén pendientes a las bases para que no se queden fuera de ese sorteito y se ganen su kit de maquillaje para que empiecen a recrear los looks que aquí les damos de ideas, así y pues ese era el mensajito que les tenía el día de hoy acerca del sorteo. Eh, sin más que decir, pues vamos a comenzar con este maquillaje. Hoy vamos a hacer un maquillaje también súper colorido. Ustedes saben que estamos entrando a verano y saliendo de primavera. Entonces pues siguen los colores vibrantes, siguen la, los colores coloridos que nos llenen de energía. Porque pues estamos temporada bastante energética. Eh, y el día de hoy vamos a estar haciendo un maquillajito con colores entre tonos morados. Pero también tenemos verdes neones. Así que a ver, chicas, cómo nos va, a ver cómo nos queda. Jamás he hecho un maquillaje eh, con tonos verdes neones en piel. Pero vamos a calarnos, vamos a ver qué tal. Saben que aquí nos encanta experimentar, así que vamos a experimentar este maquillaje y a ver qué tal le va a nuestro tono de piel. Porque como ustedes saben, no todos los colores les favorecen a todos los tonos de piel. Hay colores que les favorecen más a las pieles morenas, hay colores que les favorecen más a las pieles apiñonaditas, y pues hay colores que nos favorecen más a nosotros las más blanquitas, así Dice un dicho que la moda, lo que te acomoda, aunque hay veces cosas que si tú te sientes a gusto con ellas, pues no importa, tú póntelas. Y pues vamos a empezar, como les digo, nunca he hecho maquillaje con toneladas en mi piel, pero pues vamos a experimentar. Y a ustedes les dejo en sus manos la crítica, ¿ya? Si me quedan bien o no me quedan bien, a mi tono de piel, si me favorecen o no, pues ahí los voy a estar leyendo bajito para que me den sus opiniones. Así que pues sin nada más que decir, comenzamos mis glamurosas hermosas. Como podrán ver, yo ya tengo mi ceja realizada. Si les interesa ver cómo yo realizo mi ceja, comenten ahí abajito en los comentarios. Y yo con mucho gusto les hago una reseña, un videito de la reseña de cómo realizo mi ceja. No siempre la realizo del mismo modo. Esta ceja la realizo cuando voy a hacer solo maquillajes así para el canal o un maquillaje para alguna reunión, fiesta o reunión muy elegante es cuando realizo ese tipo de ceja que va como más perfilada más marcada cuando simplemente voy a salir así como a comer o al mandado o a pasear con la familia solo realizo solo marco un poquito mi ceja con este de Benji algo más sencillito, más natural y obvio más rápido pero si les interesa ya saben, comenten allá abajito, yo los leo y con gusto les hago una reseña en un videito de Cómo realizo yo mi ceja, qué productos uso y todos esos detallitos, chicas. Así que comenten ahí abajito si les interesa. Voy a comenzar matificando con este color, macadamia, se llama, es como un color huesito. Para matificar todo mi párpado. Bien, para que sea se bastante parejo. Y poder empezar a aplicar los demás tonos. Al igual acá, de este lado es esta paleta de claros la turn to me cualquier colorcito que encuentren ustedes así huesitos si tienes un tono blanco cualquier colorcito que tengan así te sirve para matificar el color del ojo okay, listo ya está. y ahora sí voy a pasar a Voy a utilizar este aplicadorcito para colocar este color morado. Colocar en todo, todo mi párpado móvil. Ya apliqué ese tono, ahora voy a aplicar con esta brochita, ya apliqué todo el morado en todo mi párpado móvil, ahora voy a aplicar este azulito de aquí, lo voy a estar aplicando en mi cuenquita del ojo, entre el párpado móvil y el párpado fijo. aplicar con el que quise lo toquecito suave y basta acá está adentro toda esta zona caño azul quiero que quede bien pintada la raya del azul que le deje bien pintada la raya del morado y azul ahí estamos y ahí se sí me va a pasar al ver si verde vamos a usar esta para el color verde voy a estar utilizando de verde este verde fuertecito este de aquí así que voy a estar usando y de igual manera, voy a estar haciendo un delineado al azul, arribita, para marcarle su raya al azul. Y alrededor de todo. Obvio, este ya no lo quiero tan grueso porque todavía me le falta espacio para el otro color. Así que este ya lo voy a hacer un poquito más delgado. Bien. Se ve bastante hermoso y apenas lo vamos empezando, chicas Ahora imagínense cuando terminemos, ¿qué tal? Bien, lo marco bien marcado, lo pinto bien zurdo y al azul ahora. Ahorita voy a empezar ya a difuminar. Cuando estemos trabajando tonalidades así tan fuertes, yo te recomiendo que tu base no la hagas hasta el final. De que ya hayamos terminado los ojos. Para no manchar todo el demás maquillaje de la base y las correcciones y todo eso. Igual si ya la hiciste... Protégelo con bastante polvo translúcido, bastante bien protegido, con una capa así súper grande. Voy a agarrar otra vez un poquito de azul, voy a difuminar entre los dos colores. Ya saben, para difuminar siempre, salió del medio de la puntita para no ejercer tanta presión y poder difuminar los colores suavemente. hay okay, diferencia ya con la difuminadita, no se ve son mucho sino que se unen ya nada más marco un poquito más mi color verde para que no se pierda está. voy a limpiar toda esta zona ya con mi cornite para darle espacio al cuarto color Vamos a poner un cotonetito de agua micelar y voy a limpiar toda esta zona. Ya encimita nada más. meter del otro lado. Y ahora sí vamos por nuestro cuarto y último color. Y este lo voy a aplicar con esta. Y va a ser este amarillo canario. Vean, bastante amarillo. Nadie como ningún parece un gran canario. Voy a aplicarlo. De igual manera en circulito alrededor de todo el verde. Y este sí ya no importa qué. Pega mi ceja porque ya este es el que vamos a difuminar al final. Voy a marcar más el verde para que no se pierda entre el amarillo y el azul. Y listo. Ahora sí De una buena difuminada todos los colores con esta brocha grande y gordita. Voy a difuminar por completo. Suavemente. Que se integren bien, bien todos. Suavecito porque quiero que queden bien pigmentados. No quiero que se... No quiero difuminarlos, pues no quiero que se pierdan, ni que se baje el tono, ni que se absorba o algo, solo difuminar. Voy a usar este iluminador de Way and Wire en mi besito, Aquí encima, suavemente. Deja que se pierda el amarillo, solo le quiero dar luz a la mirada con la iluminación y voy a volver con el moradito voy a retocar mi morado bien retocadito voy a humedecer mi esponjita y voy a colocar ahora Solo en mi parte de lagrimal aquí así, este otro moradito, que si pueden ver tiene bastante glitter, así que vamos a usar ese para iluminar un poco la zona de esta parte. Guau, wow, qué hermoso. Solo así, me cura parte del lagrimal hacia ahorita un poquito voy a colocar primero las pestañas para así ya estar el delineado conforme queden mis pestañas voy a volver a utilizar estos de Kish ¿Vean? bien chicas así quedan mis ojos vean tenemos un delineadito como de gato pero no tan marcado Ahí va mejorar mis Crema hidratante voy a usar esta de neutrolina. Voy a estar usando este primer de poros de El para mi zona de nariz aquí, que es mi parte con poro más abierto. Ya delineador usé este de Nits, vean, también súper económico chicas, lo encuentran en cualquier tienda como Walgreens, Target, Walmart, CVS. Y de pestañas utilicé las de Kish Que también son de farmacia También bien económicas, vienen 5 paquetitos a $8.99 O sea que súper súper económicas para a meter mis labios Con este de EOS Que también lo encuentras en cualquier Tienda de esas Que les mencioné anteriormente usar o este primer de rostro completo Que es de Wet n Wild También súper económico Y lo encuentras en cualquiera de esas tiendas También que les mencioné se las voy a mencionar si gustan. Que es Walgreens, Target, Walmart y e CVS. Y listo, chicas. Ahora sí dejo. Ahora que mi primer se absorba para que haga su efecto en mi piel. Bien, y de base voy a estar usando esta de Milani. Yo la uso en tono 03, que es Light Beige. Bien, vamos a colocar unas bombitas por aquí. Y de esa también ya las había hecho reseñita. Así que les voy a dejar aquí en la, en la i, en las tarjetitas de información, les voy a dejar de, el video de la reseña de esta base para quien la guste ver. es como mía, chicas, pero no, esperen, esperen, todavía no. Es el final, lo que yo siempre la distribuyo con mis dedos porque siento que me le da un acabado más. Una cobertura más completa cuando la distribuyo con la mano. Es si la distribuyo con brocha o con mi esponja directo. Siento como que la esponja absorbe casi todo el producto. Y mi piel, pues no se tapa por completo. tengo que hacerlo con mucho chocolate para no dañarlo ya trabajado con mis cejas, mis ojos todo eso, esas esponjitas me encantan por eso porque te permiten súper bien manejables para hacer esto y no dañar Y las chicas hagan ya, toquecitos suaves para que el producto interne en el poro. Y pues tengamos una cobertura bien completa, como la base te la tiene que dar. Porque si hago esto, voy a arrastrar el producto y solo me va a quedar como barriteada mi piel. En cambio, si toquecitos, estoy ayudando a que el producto impierne, se introduzca bien en el poro de mi piel, y pues, que dé una cobertura más uh, matificada, y y que una cobertura, pues, más completa, más perfecta y bien, chicas bien, tapo todo, todo, todo lo que yo deseaba tapar, y me voy directo a mi polvo voy a usar este de Ay. voy a usar este de Ache Súper económico en Walmart lo encuentras con en 5 dólares En Target como en 5 y algo casi 6 En voy a aquí. En este En Walmart lo hay un poquito más caro Como en 8 Lo voy a colocar con mi esponja Anteriores veces lo coloqué con mi esponja y me encantó el acabado que me dio y ya nada más. Como es grande, hago esto para retirar el exceso, pero de igual manera chica a oh, toquecito sabes. y listo, vean, mi corrector necesité con este polvo ven qué bonito quedó ahora si sí voy a hacer mis correcciones con esta paletita de Ed. como les dije, les repito vamos eh, a hacer correcciones con productos económicos, al igual que todos los productos no vamos a hacer correcciones con productos producto económico también voy a usar el más oscuro el coco. voy a poner aquí listo. Yeah Difuminar, no que desaparezca, Hacia y pues bien, chicas, vean con las correcciones que cambia el rostro, súper importante nuestras correcciones para poder darle a nuestro rostro un perfilado perfecto y vernos pues más monas, <risa> más glamurosas. Acá okay. en la parte de abajo de mis ojos, para eso voy a colocar el moradito que coloqué primero, este, lo voy a colocar en medio solamente del abajo del ojo vean solo en medio lo coloqué y en la parte de afuera voy a colocar el azulito este que coloqué hasta afuera aquí de adentro del animal voy a colocar el moradito que coloqué en el animal también este vean el brillosito De igual manera hasta arriba. Y voy a difuminar con esta brochita. Nada más la limpio un poquito. Colocar un poquito de este diluminador. En mi blaguez normal aquí. Porque como les digo. Sin el, el iluminador. Yo siento como que. La mirada no agarra suficientemente luz. Y voy a así. Un lápiz. Negro. Sí, negro. Ya saben. Arriba. De mis pestañas. Intensificar el color vean que cambio le da Enmarca bastante la mirada El que maquillemos Nuestra línea de agua A que si solamente la dejamos así lisa sin color Siempre, yo siempre notaba Que siempre que Maquillo mi línea de agua, siento como que Enmarca mi ojo y a la vez también le hace Como un marco al maquillaje para que luzca Muchísimo mejor esos es son muy buen tip, chicas Siempre enmarcar la línea de agua con algún color No precisamente negro Y para finalizar El matador de matadores Nuestro rímel en las pestañitas de abajo También le da una gran diferencia el maquillaje Otro tipsito es que yo siempre que busco rímel Es para maquillar la parte de abajo Busco que el cepillito sea así Bastante delgadito Para que me facilite muchísimo más hacer ese trabajo Para chicas de labial Voy a estar utilizando este de Wet n Wild que ya está un poquito manchadito. Es el número no, 984A. Ah, el roce de mate. Un rosa mate. Pueden. Wet n Wild tiene bastante amplia su gama de labiales, chicas. También es una cosa que les recomiendo bastante de esta marca de Wet n Wild. Los labiales son bastante buenos y muy, muy económicos. Y como les digo, tiene una amplia gama de labiales. Como podrán ver mis labios tienen bastante jugositos, bastante um, lisitos, así cuidaditos. Pero es pre a la esfoliación que hice anteriormente y la aumentación que hice con mi bálsamo. Eso le ayuda muchísimo a tus labios y más cuando los maquillas diariamente. Dale un cuidado a cada parte de tu rostro. Eso te ayuda a que el maquillaje quede súper hermoso, chicas. No es igual a que siempre vaya, me maquille y ya Y luego vaya y me desmaquille y, y otra vez Maquillaje ya, ¿no? Siempre hay que tener un cuidado en el rostro Hay que hidratarlo, hay que exfoliarlo Hay que tonificarlo Todas las noches La exfoliación dependiendo tu tipo de rostro Lo que yo sé recomendable más que nada Es dos veces a la semana Si de plano usas mucho maquillaje Si solo eres de usar dos o tres veces a la semana Una vez a la semana o una vez cada 15 días está perfecto Yo lo hago una vez cada 15 días porque como podrán ver, pues mi rostros tienen imperfecciones. Entonces lo que no quiero es lacerar esas imperfecciones y que se las y y se no Puedes encontrar el tutorial de exfoliación que yo tengo aquí bajito en la cajita de suscripción. Te voy a dejar el link al Instagram. Y ahí encuentras el exfoliante que yo puso. Es un exfoliante natural. Cuenta con unas semillitas de una plantita súper buena. Y en verdad, chicas, que es el único exfoliante que he utilizado y no me lastima las... Cima las espinillas, lo uso al soleo y mi espinilla no se truena, ni se le pone roja, ni se me hincha, no, bastante, bastante natural y bastante bueno, al contrario veo y noto como que se desinflaman, como que les ayuda bastante las propiedades de rayas de soleante y mi tónico, ahorita estoy haciendo, ya tengo un mes haciendo eso, a mi tónico le agrego una tapita de vinagre blanco, vinagre de manzana, lo que tengas en casa y he notado que me ayuda muchísimo a cuando traigo mis laceraciones y uso el tónico como que las desinflama y no vuelven a salir, se secan, entonces pues... Eso me ha gustado bastante el vinagre en el tónico. Mi crema regeneradora que estoy usando de Avène eso también me ha encantado. Siempre, siempre que me la pongo en la noche. Tengo ya dos meses desde que me la mandaron poniéndomela. Y me encanta cómo parece mi piel bastante lisita. Bastante rozagante. El puro bastante, bastante cerradito. Me gusta bastante esa crema de Avène Que les presenté en la cajita de Bootsy Char De, creo que fue en la del mes de febrero. Cuando mandaron esa cremita. Y me, encant me ha encantado bastante. Chicas. Pero bueno. Pues voy a hacer una reseña de todo lo que he probado de esos productos para que ustedes se den una idea de qué productos funcionan, qué productos no funcionaron y todo eso. Y pues, para finalizar, voy a finalizar con el ruborcito de Gigi. Vean, este bastante naranjita. Voy a colocarlo en mis manzanitas. Sonrían, chicas, sonrían a la vida. Para colocar ese glamour en mi. Semejantes cachetos ¿no? Y voy a colocar también mi iluminador de Wayne Wild. Porque si no nos iluminamos, no, no tiene nada de glamour este maquillaje. Así que deje también. Brochita. Y voy a usar el mismo iluminador en la parte más lisita de mi rostro que es aquí. Y aquí también me encanta ponerlo. Y vean qué cambiazo. Le da al rostro. Uh. Y en la punta de mi nariz. Hacia arriba un poco. Y mi arco de cupido. Mí, ¿no? de una manera de mi nariz si vienes, la amorosa, ya voy a finalizar con este de Milani que es primer, pero también te sirve como finalizador así que voy a finalizar con él me encanta este primer porque este lo traigo diario en mi bolsita de tamaño chiquito, este vean lo uso en mi bolsita, este cuando tu base ya se siente un poco sequita o como que ya se está medio craquelando y lo rocías como te vuelve a unir de nuevo todo tu maquillaje, por eso a mí me vacina este primer, chicas me super encanta <ríe> y pues bien, chicas así quedó nuestro maquillajito el maquillaje del día de hoy nuestro lucito y espero les haya gustado bastante. Fácil también, chicas, anímense. Son solo colores súper fáciles de difuminar, vean. Se lo vas aplicando con cuidado y difuminas con cuidadito también. Pero no son tonos difíciles de aplicar ni de difuminar. Anímense, recreenlos. Y si se animan, ya saben, aquí abajito tenemos el link al grupo Mis Bellas Damos mi grupo para que nos compartan todo lo que se estén animando a recrear O cualquier otra cosita que quieran compartir con nosotros, preguntitas de algún producto, cualquier cosita, allá abajito en el grupo las atendemos eh, También tenemos el link a la página que es La Caótica Vida de Nosotras Las Damas, también para quien guste, ahí estamos subiendo infinidad de cosas y de productos y de ideas Y para eh, quien guste apoyarnos también en Instagram, en Instagram también subo clipsitos de maquillaje rápidos en eh, Cositas así que sé que les van a interesar. Así que si nos les interesa, ahí abajito va a estar el link en la cajita de información. A cada una de nuestras redes sociales. Y pues ya saben para qué se les interesa unirse. Pues ahí estamos, chicas. Y pues eso fue todo. Otro maquillajito más con esta belleza de Beauty Creations que es Alicia. Como les dije, vamos a sacarle todo el jugo que se pueda a esta paleta porque en verdad que trae colores súper súper hermosos para recrear maquillajes súper súper lindos. Así que no se pierdan, vamos a seguir recreando maquillajes con esa paleta para sacarle todo el juguito que podamos a esa paleta. Y pues aprovecharla al máximo esa compra que hicimos de esa paleta. Y no olviden estar atentas a nuestro próximo sorteo internacional para todas esas chicas que les interese. Y pues ya saben, nada más llegando las cajitas de Bootsy Charm y la suscripción de Itzy el mes que entra, armo todo el paquetito y les empiezo a dar las bases para participar, para todas mis glamurosas hermosas que les interese eh, ser parte de este sorteo pues estén al pendiente, por favor, no se lo pierdan, y aprovechen al llevarse a su casa un paquetito súper bueno de productos para empezar a maquillarte si tú no tienes aún, o si ya tienes, pues para hacer un poco más grande tu colección también, ¿por qué no? Y pues sería todo por el día de hoy, chicas, espero les haya gustado el maquillaje, ya saben, si les gustó, no olviden darle like, este comentar allá abajito cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier uh, productito que quieren que probemos y hagamos la reseña, comenten allá abajito cualquier cosa, yo las leo, y si gustan apoyarse y unirse a esta familia de glamurosas hermosas, pues allá abajito están las redes sociales, los links directos. No olvides darle click y suscribirte a cada una de nuestras redes sociales. Apoyarnos para poder hacer nuestra familia muchísimo más grande de glamurosas hermosas. Y fue todo por el día de hoy, chicas. Mil gracias por apoyarnos, mil gracias por estar aquí viéndonos. Y las veo el próximo videito. Besos, bendiciones y hasta la próxima, mis glamurosas hermosas. Bye. Las leo abajo. No olviden comentar.